Bueno, estamos bueno. en la en la zona de Caraza, aquí en Lanús. Sí. Eh, seguramente estaremos viendo ahora el video nuevamente. Recién lo presentamos con Gustavo Gravia. Esto que le pasó a Adriana el viernes pasado, cerca de las 3 de la mañana, cuando ella salía de trabajar, quería aclarar, porque también leía en redes, no la gente que se, se engancha con estos Ocho. temas que son impactantes, por qué viene caminando por el medio de la calle. Bueno, hecho. básicamente por una cuestión de seguridad. Hecho. Ella dice, hay más luz, hay un vecino que me acompañaba. Y pasa un vehículo, la atropella, sí. la levanta por el cielo. Y, y es un Juli, recordemos porque estamos la viendo las imágenes. Sí. Claro, claro, claro. Estamos viendo, la historia de las imágenes del hecho. Ahí estamos viendo a Adriana caminando, supongo yo, con un vecino amigo que la acompaña por el horario vecino, de madrugada. Sí, y ahí vamos a ver, ahí está el momento exacto sí, sí, en que Dios, sí, el sí, auto blanco, que aún no ha sido identificado, levanta por los aires a Adriana Castro, que de milagro está viva. Claro que sí, este es el milagro del bueno, día. Vamos en el voy a Llegaste, cumpliste la visión, llegaste. A ver... Estoy acá, estoy acá y, y está Adri, aquí está, vénganse. Hola Adri, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Estamos en vivo ahora para desayuno. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Adriana. Estamos en el piso, si quieren vamos a ir entrando, ¿te parece? Eh, a ver, Eri, ¿le pones retorno? Así podemos el retorno ir Adriana. escuchando a, a Pamela. Me da tanto, me da tanto gusto, Así. ¿no? Digo, es el milagro del día. Siento, sí. la, la siento una persona luminosa. Ahí estuvo la energía divina. La energía, divina, la energía sí. divina acompañando. Si sí. sí. no, no hay explicación. No hay explicación. Sí. Y lo que sí me gustaría eh. saber, Juli, cuando te acomodes, es qué piensa sí. ella que sucedió. Sí. Porque cuando uno ve el video, la verdad es que parece ir directamente a vestirla. No es alguien ni que sí. siquiera intenta eludirla. Estamos. Viendo el video de nuevo, vos fijate, Pame, como el auto va derecho, no intenta hacer una maniobra de o de frenado o de tratar de esquivarlo, eso es lo más llamativo. Claro, claro, claro, no, y nada, no frenó después, los está escuchando. Ahí está, hola eh, Adriana, muy buenos nah, la días. La verdad que lo veo, cada vez que, Dios mío. buenos días, ¿cómo estás? La verdad que cada vez que me veo volar me, me impactó mucho. Oh. Eh, no sé, no, no entiendo por qué, qué pasó, con qué necesidad... ...porque si le molestó a la persona que yo vaya por la calle... ...hubiera sido buenísimo que me toque bocina y me insulte... ...antes de hacer semejante, semejante cosa. ¿Es una hipótesis no, no, pues tuya? ¿Por qué elegís ir por la calle? Eh, bueno, sí, yo elijo por la, ir por la calle por una cuestión de que tengo horarios... ...nocturnos para trabajar, siempre ando de noche en la calle... Y si vas por la vereda, te pasa que está siempre lleno de vehículos, porque así como los conductores piden que vayamos por la vereda los peatones, la gente deja los vehículos sobre la vereda, y eso hace que siempre se te esconda algún delincuente, alguien, y te salen a cualquier hora de atrás de los árboles, de los autos, te violan, te roban, te matan. Entonces, a la noche generalmente uno camina por la... Por a la ver. calle, como por la cuestión de seguridad, ¿no? que está más iluminado, más espacioso, uno tiene mejor vista. Ahora Adriana, eh, cuando uno ve las imágenes, es decir, yo insisto con esto, no se ve ni que el auto intente frenar, ni que el auto intente esquivarte, ni a vos ni a tu amigo. La hipótesis ah. que uno puede llegar a tener es, o ¿Sí? que venían drogados o que venían alcoholizados o que él venía con algún acompañante y el desafío de a que no haces esto y él dijo, ah, que no, vas a ver que sí lo hago ¿Puede, ¿puede tener que ver con eso? digo, ¿cuál es tu hipótesis de por qué sucedió esto? mira lo que me dicen desde las cámaras del municipio lo que sí. hasta ahora vino investigando el municipio que en sí. el auto hay dos personas Ajá. bien y la verdad que la teoría que me decís va de... No te parece una locura, digamos, puede ser. No, no, no, y la verdad que el, es la primera persona que, que, que me dice algo así, que es una teoría más que. Que se, que se acerca, porque que se acerca me más han preguntado a lo que. Podrías. si tengo enemigos, si debo platas. Si... Pero sería un loco, ¿no? No, no es que no se me. No, a ver, si sí, estudiar, no, si no, para... Lo que vemos, sí, no. lo que vemos Eso es que. puede no ser no es... un desafío no de. A ver si te animas. A ver, Adriana, lo que me No vemos que acelere. O sea, no se ve una animosidad pero no se ve claro. que nada, o sea o puede ir eh, contestando un mensaje de celular por lo que sé es un asesino pero no puedes conducir un auto no levantar la vista no. porque no pero, hace, pero... no acelera y tampoco frena entonces hubo un abandono, no sabemos o sea no sabemos. hoy tenés si un milagro pero, pero ¿crees en los milagros Adriana? ¿crees en Dios? y yo para mí esto es un es, sí yo para mí esto es un milagro esto es alguien, porque yo encima cuando caigo, caigo de cara, de boca, y no tengo un rajuño en la cara, Nada. puse mis manos. ¿Sí? En Tenés la cara una protección absoluta, no, no, no, eso, eso es increíble. Claro. Vemos la imagen y te vemos que te yo paras. No sé hoy tenemos el estado de guardia. Bien, esto es acá no, sí, adrede, que no hay, hay chance de noche, que esto, vos pensás que esto es adrede. Es que no hay chance de que esto no fuera adrede, porque si ¿Por fuera un descuido, él ya viene con una compañía. No, igual el descuido no va. No, claro no, un no justifica. No. Sí, Ponele, mirando el celular, tiene una acompañante que le dice, ojo que hay dos personas, pero además frená más adelante, ves qué es lo que ocurrió, algo, o te presentás inmediatamente pero, ¿eh? a una comisaría. Esto claramente ha sido adrede, habrá que ver cuáles fueron las intenciones eh, de ellos. Eh, lo que sí, Adriana. Eh, Gustavo, Pame, eh, sí. acá hay una complicación, encima que lo hablábamos antes de venir para acá, y es que está muy difícil identificar el vehículo con el número de chapa patentes. Entiendo que las cámaras, Van a ninguna seguir trabajando, de todo el circuito Juli. que se viene siguiendo, ah, logró ah, identificarlo. No, hasta ahora no, está trabajando el municipio en eso. Sí. Yo por eso pido la colaboración de los vecinos, que si tienen alguna cámara... Eh, y ven en las casas, eh, son en la cámara de sus casas, el accidente, si tienen algún tipo de información. Que colaboren, que colaboren con la información.